Hola, soy José Antonio Regodón Mateos, profesor de la Universidad de Extremadura, en concreto del máster de formación de profesorado en educación secundaria. Eh, creo que escolar es un sistema de gestión del aprendizaje que puede resultar muy útil para los alumnos. Eh, tiene muchas actividades, se puede trabajar con muchos alumnos a la vez y creo que es sencillo de uso. En la sociedad en la que vivimos actualmente, las tecnologías de la educación son fundamentales. Los alumnos ya conocen muchas tecnologías, pero el problema es que no saben usarlas con fines didácticos. Creo que el uso de las TI en el aula es fundamental para el desarrollo de los alumnos y para el aprendizaje, Escolarismo es una herramienta que los alumnos, en realidad, no conocen. Conocen otras herramientas. Los alumnos de conocen perfectamente herramientas como Moodle, que es la que se usa habitualmente en los campos universitarios, pero el Escolarismo no la conocen, aunque les suena. Es interesante que conozcan esta herramienta, que aprendan que se puede utilizar con los alumnos cuando vayan al instituto, cuando quieran aplicar en el aula una herramienta sencilla, creo que, que les puede resultar muy útil. Eh, el uso de, de herramientas tecnológicas, de las tecnologías de, de la educación, eh, si va acompañada de metodologías que el siglo XVIII, XIX, XX, no sigue absolutamente. Las TIC son una herramienta más de, para utilizar en el aprendizaje, pero lo importante es cambiar las metodologías. Si vamos hacia metodologías activas, hacia metodologías activas, sí serían útiles, pero de, de otra manera sería complicado. Tenemos que cambiar la metodología y sí que es verdad que en ese cambio metodológico pueden ser muy útiles eh, plataformas como escolares. Creo que... Al menos es lo que a mí me compete además de Máster formación Profesorado de Educación secundaria, sí que se está formando a los alumnos incluso de las tecnologías de la educación. Eh, se les enseñan muchas herramientas, se les enseñan además de la plataforma escolar, la plataforma MUDE, también se les enseña la plataforma MODO, incluso la plataforma CLARO. Así que se les está enseñando. Pero aún falta que los alumnos se vuelvan competentes digitales docentes. Se están o son casi alumnos competentes digitales, pero les falta la parte docente. Esa es la donde hay que hacer más que Realmente se va a usar esas herramientas con cliente antes.